Muy buenas criaturitas del satán. El día de hoy os traigo la segunda parte del tráiler de la maravillosa. Excelente. Extraordinaria. Hermosa. Lo mejor del mundo. Lo más bello del mundo. La mejor unión locuendo de Android. Así que sentarse y disfrutar de la segunda parte del tráiler. Este video no es re... Somos un Juntos podemos salir adelante y sacar adelante al loquendo, somos una unión que por ahora es pequeña pero dentro de muy poco seremos más, y luego más los loquenderos de android que estaremos juntos unidos como equipo para salir adelante como lo que somos. Una comunidad. Espero su apoyo si siguen esta comunidad, si son loquenderos espero su entrada a esta maravillosa unión, la fuerza es unión y nos hace más fuertes, hasta la próxima. Desde nuestros celulares, los contacto, la unión, ni uno Kensa Android.